Hola a todos, o hacer este anaformismo es muy sencillo. solo precisamos una cámara y un editor de fotografía como puede ser o Photoshop, Pixelmator, CoreDraw, Core Draw, etc. Nos emplearemos o GIMP, que es software libre o tenemos disponible para Windows, Mac e Linux. Los pasos a seguir en otros programas son muy similares. O primero he tomado una fotografía de objeto y para poder calcular la deformación colocámoslo sobre un folio A4 o A3. Encadramos de un seito que se besan los bordes de papel. No es necesario emplear un trípode, pero facilita el cálculo de puntos de observación. A distancia y e altura, la cámara objeto. Una vez abierta la imagen, hacemos una selección que contenga los e sectores y los bordes de folio. Esto lo podemos hacer con la herramienta de rutas. Hacemos un doble clic sobre ela para abrir sus propiedades. E marcamos a casilla poligonal. Luego marcamos las cuatro esquinas de 2 a 4. E prememos en crear selección a partir de rutas. Una vez que hemos seleccionado lo que queremos, dimos a opción de editar y e prememos sobre cortar. Como que precisamos e a por sección de esta imagen sobre el folio que está de byso, lo que íbamos a hacer es deformarla en un a 4. Para conseguir esto, abrimos un nuevo documento e en plantilla, seleccionamos A4. Luego pegamos en este documento a selección que cortamos antes y e deformamos a fotografía para que los bordes de do e folio coincidan con los bordes de documento. Para deformar la imagen, empleamos a ferramenta perspectiva. Estiramos la imagen hasta que la esquina de folio coincidan con la esquina de documento. Una vez conseguido, cosa que no quita sin celo, como parece cuando la imagen está a alta calidad, prememos en transformar. Para rematar podemos corregir o balance de blanco, sea o color. Esa temas o nuestro anaformismo lisco. Podemos exportarlo como JPG o imprimirlo directamente. Para que se vea esa o efecto, mira desde la distancia que calculaches cuando se cache esa foto o la cámara de tu móvil. Recortar la imagen, cuidar la iluminación para que los reflejos y las sombras no ser en incoherencias ni más, ¿eh? son cosas que deberás tener en cuenta para hacer más impresionante el efecto. Ánimo y practica hasta conseguir oteo un mejor